Bueno, yo pierdo también es muy bueno es Igual? ¿Qué es todo lo de la dignidad o que explote? Bueno. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en un video de Gacha live. ¡Ah! Y hoy estamos con el Tima normal. ¡Yeah! ¡Qué es ese entusiasmo! ¡Yay! ¡Yeah! Yeah. Así que, chicos, quiero que dejen muchos likes por este video tan random que vamos a hacer. Así que todos a dejar su like ahora mismo. No, <tose> me están haciendo coquilla, están mordiendo. No entramos en la pantalla, así que quiero 17.000 likes por este video. Si no están suscritos. También, ¡eh! <tose> <tose> <tose> <tose> si no están suscritos, los invito a suscribirse a todos los canales del team. Y hoy vamos a hacer un si te ríes, pierdes. ¿Y si no me ríes? ¡Ay, si sí me gustan! ¿Y si gano cuál es mi premio? Eh, no sé no lo pensé yo solo sé que yo sé que perdés si no te reís premio. o sea si no. Eh, si no te reís el premio es que no te reíste sí, si Así los que videos están son muy malos y no, no eh, vas a empezar viendo videos míos así que Dani se puso a comer qué está comiendo bueno van a ver parte de videos que son míos así que espero que se rían ah bueno empecemos Mientras Daniel termina de comer, les digo que ya tengo preparado el primero. Y tenemos un pequeño problema con los auriculares. ¿De cuándo estaba eso? Porque estaba malo. ¿eh? Eh, hace mucho. Eh, les de, tenemos un problema con los auriculares y es que solo tenemos entrada para un auricular. Así que Meli los tiene y todos van a estar así, como intentando escuchar. Así que este video Dani parte lo conoce porque me ayudó a hacerlo con las voces. Pero ellos no. Así que vamos. Uf, hace meses que llevaba esperando estas vacaciones al fin. Mira, pues... Dos semanas libres. Pero no sentido, como que nos estamos olvidando. ¿Estás dando algo? Mmm... No. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Dónde están? ¿Se rió? La chica que si se enoja explota. ¿Se ¿Te, te cayó algo? ¿Qué cosa? No veo nada. Su dignidad. Me hice tan bien. Nah. Amor, amor, amor. Yo pierdo también. <ríe> Qué igual. Qué ton de la dignidad que explote. En el que se vieron, era la hija? Sí. Era como esa es nuestra hija en gacha. tiene una hija en gacha. ¿Viste? Seguimos. Ya estoy, ya estoy. ¿Estás bien? Listo. No lo vas a creer, tengo una noticia importante que contarte. Vamos a ser papás, estoy embarazada. Dios. Da miedo esa cara Da miedo la cara de David. Mira, mira. mira. No, no vas a reír Melina no vas a reír No te caigas. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? La cara de maníaco ¿Qué, qué, qué, qué dijo? Dijo si quiere matar Se lo traduzco porque no se le enseña nada Dale. Es bueno, pero a ver está haciendo, ¿eh? La, no, de, A ese nivel Ni fue el chiste todavía Dios, Dios, Dios. <risa> para Vamos a ponerlo antes para que puedan verlo completo vale, Y Selena vale, vale. no te rías de nuevo Amor, amor, no lo vas a creer Tengo una noticia no súper sé. importante que contarte no Vamos a ser papás Estoy embarazada ah, ¿En serio? Sí, no es genial ¿Qué crees que sea? Una broma ¿Quién es el osito más lindo? Le, se rió más con lo de la cara que puso que con, lo, con el chiste de verdad. Es ah, que yo sabía cuál era el chiste. Ah, bueno, va, va, este, va este, va este. Esta es nuestra hija. Se ¿Cómo se presento, llama? No tiene nombre todavía. No. <risa> bueno, eh, al menos tenemos una hija. el osito más lindo? Vos. ¿Quién es el osito más lindo? Vos. ¿Quién es el osito más lindo? Yo. <risa> Meli se ríe en todo, chicos. Meli se ríe. Ay, Entonces... no, tenía que reír, es verdad. La idea era que no, pero bueno, ya está, como, reíte, vos reíste. Es por las calas, le gustan las calas. Amor, amor, el gato me amenazó con un cuchillo. Me dijo que si no compramos su comida favorita, nos va a matar a todos. Sí, sí, claro. ¿Y la pizza me ha dicho que me la coma? No estoy jugando, es en serio. Ahora estamos solo. Todos la miramos a Meli a ver si se ríe o no ¿Por qué te da tanta risa que explotes? O sea? Yo sabía que se iba a reír, yo lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía y también Igual no, amigo que la, la aplausión está buena la chica que si se enoja tonta. Ah, de verdad. Y se enojó porque golpeó la piedra y explotó. Es verdad, es verdad. Bueno, Bueno, sí. bueno, otro bueno, Ay. Vale. ¿Por qué? pusiste ahí, ¿por qué? Yo un segundo. Yo un segundito lo que había quedado y yo estaba tentadísimo. Amor, ¿sabes dónde está nuestra hija? Sí, está en su cuarto, la dejé ahí durmiendo. Es imposible, acabo de pasar por su cama y solo he visto al gurón. Y entonces a quién mande al veterinario. Así que bueno, el... a ese no le ha gustado. No, no, mucho no. Mal. Me puedo decirle... El... Este... <risa> Se ríe de antes. Se ríe de antes, ¿me entienden eso? Paren, chicos, quiero que pongan <risa> ahora acá abajo. <risa> ¿Cuál es su favorito? No, y vamos a otro Aunque con todo lo que se está riendo no, no, no, Meli Creo que va a ser difícil Encontrar algo que le haga reír más hmm. ¿También es otro tuyo? Sí Pónemelo No puedo pasar a otra cosa Sin mostrarle lo más icónico de todo Volvé acá ahora mismo Te enfrentarás a la furia de la chacla asesina ¡Nunca me arraparás con vida! ¡Ah! ¡Ah! Esta... No se ríe con él el... Mirá, estas cosas! Yo nunca les voy a amar. no No le, no le dio gracia a la chancla asesina. Acabo de romper en 80 pedacitos mi corazón. Me voy a llorar a mi rincón. Se ríe encima. No le dio gracia. La explosión, la explosión. No, no, no, no. Ella era parte de las explosiones, de las cosas que explotaban, ¿viste? Eso era lo único que le importaba. Estamos en otro video, que este sí que no es mío, que se llama Dora la perradora. Igual tengo mi corazón destruido. Es otra versión, no es la que yo vi, pero está Dora la perradora. La exploradora, la, sí, la, exploradora, sí, sí, la verdadera sí, sí. en la escuela. Acá van a empezar a ver el paso de la nalguita loca. A ver, quiero que perre. Este es el paso de la nalguita loca. ¿Están listos? Sí. Ok. Paso ¿Por qué estaba tan feliz, uno. viste, la piba? Paso número dos. Paso número tres. Que se aloque la nalguita. ¿Eh? ¿Eh? La cara de Meli, la cara de Meli. Augusto, se está riendo, Agus se está riendo. No puedo. ¿Acaso no sabes perrear? Terminó la clase. Recuerden que mañana tenemos examen de perreo. Era el primer día, se acababan de presentar, pero ya el otro día tenían examen de perreo. El Creo que examen, ya... En el examen de perreo se han comido una R. De perreo, de es de un perreo. examen de perreo este. ¿Examen de perreo? De perreo. De perreo. voy a poder ganarle a Stacy. Dora, tú puedes. Oh, ¿Quién dijo eso? Soy yo, la sabia del perreo. ¿Eres la sabia del perreo? Dora, si tú, si tú quieres puedes, ganar ¿no? hasta el suelo, de debes el de perrear. ¡Guau! Wow, Tienes razón. Yo confío en ti, Dora. Gracias, sabia del perreo. Llegó el momento de perrear. Muy bien, estoy lista. Ok. Me da miedo lo que se va a venir, me da miedo. A mí también. Uh, Brian. ¿Él es el DJ o qué onda? ¿Por qué de repente se había maquillado tanto, no? Era como, Mira. ¿qué le pasaba? ¿Por qué se había puesto tanto? Pero eso es hacer dab, eso no es perreo, qué onda. Mal, ¿no? Es como, me, me están estafando con esto. Eso no es perreo. No. No, no, no son mucho mejores los tuyos. Ah, ¿sí? No, este no me gusta para nada. Ah, ¿no? No. no Meli se enoja? ¿Qué onda que se había puesto? Igual la frase de... Tienes que perrar hasta el suelo está. ¡Sí! ¿Qué? ¡Muy bien! Era re era de ahora el explorador. ¿Qué ibas a decir? No sé. ¿Qué dijiste? que dejó un vacío. Ah sí, no te gustó ser la perdedora. A mí no le gustó la chancla asesina, ¿entienden? No, a mí me gustó la explosión. Uy, perdón. Sí, igual yo me quedo con la explosión. también. Sí, sí. Ah sí, con la chica que si se enoja explota. Ustedes sí. antes de terminar el video ponme la explosión. Del video. Vamos a ponerla. Bueno. Y perdimos... ahora la chica que si se enoja explota. Perdimos en el reto porque todos nos reímos, sobre todo Melina. No. <risa> ¿Me viste me ¿Has visto reír? ¿Te vi, te vi, Yo te vi, yo te vi. No, no me vi. ¿Aún Pero, lo no lo vio? Vi. No, no lo vi. Yo no recuerdo no. haberme reído. <risa> ¿No se rió? Que eso. Que el amargo de, esta, de este timo qué onda? ¿Cómo no te puedes reír con la explosión Pero con la chica que se enoja? he visto explosión? todo. Sí. Es ah, verdad. Ella visto ¿sí? todo el proceso de creación. Y ahora... La chica que se enoja explota. ¿Te cayó algo? ¿Qué cosa? No veo nada. Tu dignidad. <risa> <risa> <risa> Yo creo que a Meli le gustan <risa> las caras <karate risa> del... <risa> sí, sí. sí. <risa> Esa. Creo que le gusta la cara. Por último la carita de Dani cuando. <ríe> Ay sí, el... por favor. Ahí va, ahora viene, ahora viene su carita. Vamos a ser papás, estoy embarazada. <ríe> <ríe> y con esa cara, chicos, claro, <ríe> nos vamos a despedir. Así que espero y con que esa les traigo... cara, Ahora les pillamos, me voy de. Con esa cara por esto. La de la computadora, no vos Pero bueno, chicos, así que hasta acá vamos llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video con el team Si les gustó, no olviden dejar muchos likes Comentar, sí. suscribirse, tanto a mi canal como al de los chicos Que los tienen en la descripción Y ahora sí les digo que será ¡Hasta la próxima! chao y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión